Asimismo, sí eh, hoy hubo una, una movilización, una protesta incluso frente a la gobernación y bueno, frente a MUNE. Pero, eh, oiga, el gobierno no tiene que ver con eso, eso se llama, es te va a, a guardar lo tuyo Así es, así es. Sí, eso. Porque imagínense, ellos, ellos le hicieron a la gobernación cuando iban a meter, ellos no fueron. <risa> está difícil sí porque el problema es que el gobierno no puede tomar los impuestos de los ciudadanos no puede para pagarle a gente es que no puede porque es que eso no lo contempla ninguna ley ah, que me perdonen los que tienen dinero ahí pero esa es la realidad eso no era banco si banco así mismo es gracias primo bueno pues ahora que el primo me, me me tira eso vamos a ver, este, una movilización que me envió el amigo Pedro Vargas de la gente que han sido estafadas porque ha sido una verdadera estafa de los munes. Miren aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces aquí está eh, otra, yo creo que esta es... Eh, bueno. Bueno señores, ese es un drama que ya tiene un buen tiempo y que parece no tener soluciones porque entonces estos ejecutivos y propietarios no viven aquí, no dan las caras, no hay forma de, de localizarlo y entonces hay una serie de cosas ahí que yo ni quiero hablar de eso porque lo último que se le debe de matar es la esperanza a la gente yo no puedo venir aquí a hacer, eh, eh, que protesten y que traten, ¿verdad? El que tiene su dinero ahí, de ver lo que hacen, pero la verdad que es un caso. Así vi una gran movilización. Este es el país de la maravilla. Este es el país de la maravilla. Después de esta llamada les voy a decir, buena tarde. Buenas tardes, Omar. Bien, Leocadio, hermano, bien. hermano, bien. Mira, Omar. Mira, Omar. Ellos no van a hacer con esa marcha y esa protesta. ¿Tú crees? Ellos tienen que ocu ocupar los edificios que ellos tienen aquí. El aquí. Pudiera así interviene, interviene la policía. Y le dan curso al problema. ¿Esa protesta no le van a hacer caso a ellos? Yo, es verdad, ellos no le van a hacer caso, no, pero esa gente está en casa del carajo, quién sabe. Pero además supe, supe... Y por otro lado... Ajá, a, adelante. ¿Todavía no han pagado? No, no han pagado en, en el gobierno, no han, no, han no han pagado. La situación de... de pero eso, de... eso, eso, eso, que no eso... de ser eso? <ríe> Todavía no es nada, Leucadio. Todavía no es nada. Todos esos pensionados que están esperando esos chelitos para la medicina y, y, y lo colmado que ya no le da más? Eso es un crimen. Así mismo es. ¿eh? Así mismo es. ¿eh? Todavía no, no es preocupe. nada. <risa> bueno, este. No es, gracias, Leucadio. A mí alguien me dijo, ligado a eso de los munes. Como que fue una acción tan terrible lo que esta gente hicieron. Que ese grupo no tiene nada nombre, como que, no sé, como que había traspasado a otra gente. No, no sé, pero alguien como que me explicó eso. O sea, fue un acto delincuencial bien pensado. Y como aquí, esos grandes magnates, la justicia de este país no actúa. Eh, hacen y deshacen y nada Nada pasa, buena tarde Buena tarde, hermano Buena, ¿y usted? Buena tarde, hermano si sí, le escuché, hable un poquito más fuerte Hermano, ¿y por qué el gobierno no interviene en ese caso de la moneda Porque es muy, muy venoso mucha gente involucrada con millones ahí Con su patrimonio Personas que lo que... Tenían era para sobrevivir con sus medicinas y eso. Y el gobierno no se digna e interviene por esas personas. Porque el gobierno que... es cómplice, porque el gobierno permitió que esas operaciones operaron siendo ilegales. Porque el gobierno debió establecer que esa entidad no tenía jurisdicción para captar dinero porque no era un banco. Y el gobierno por tanto es cómplice también. Sí, eh, eh, pues gracias mi querido, gracias por, el gobierno es cómplice para, de ahora, eso, por porque el gobierno ha permitido que instituciones carten dinero cuando no son bancos, y aquí hay muchísimas instituciones, sin ser bancos comerciales, que cartan dinero de los ciudadanos, y el día que les pase una desgracia es lo mismo que lo de los Munes. lo mismito, porque se hacen de la vista gorda, porque este es el país que todo se deja pasar y todo se deja hacer. Y cuando llega la desgracia, todo el mundo está así. Pero ven la cosa, porque eso, eso eh, y entonces muchos quieren alegar, no, que aquí no había banco, y que el único sitio, no importa, era ilegal. No importa que fuera de hace 100 años, era ilegal, no era un banco comercial. Y debió haberse regulado. Y mi gente, por el afán de que le den más intereses, corren los riesgos, hay que decirlo así porque no podemos venir ahora a, a, a, a ponernos la gente buscando que le den mayor interés, hay sitios que le dan en un banco comercial 5 mil pesos, 7 mil pesos en un sitio así le dan 15 y 20 mil pesos, ahí viene el estafé ahí viene la desgracia pues que, eh, la gente tiene que estar consciente tenemos una llamada, buenas tardes buenas tardes un placer Omar, sí. yo quiero saber si ese hombre que te llama ¿Si hombre, habla así como un ñaño <risa> no hablo <algo> así <risa> Qué barbaridad bueno, yo no sé pero esa es la forma de hablar y, la, y lo grande es el caso que él siempre tiene buenas intervenciones de modo que eh, él no puede no creo que pueda Tener una... Es que esa es su forma de ser, entiendo yo. No, de todas maneras, hay gente que llama, entonces yo creo que eh, esa es su forma. Esa es su forma que él habla así, entonces hay que comprenderlo. Pues mire, le decía, tenemos una llamadita, buena tarde. Omar, eh, parece yo que yo, lo que, pasa es que yo tengo un problema eh, en los dientes y por eso que hablo así. Y me operaron, no ah, sea, ¿tiene lo que se llama una redecilla? Sí, Omar. Ah, no, está bien. Bueno, ya usted dio una explicación. Mire, ya dio una explicación porque tiene una redecilla y tiene, parece que está haciendo un tratamiento en los dientes. Y entonces eso le impide hablar. Y es verdad. De modo que yo quiero a él felicitarlo y darle las gracia porque él hace ese esfuerzo de siempre intervenir. Y entonces eso es, eso es. Digno de, de elogio. Yo lo elogio a él y, y le doy la gracia porque siempre él se digna en llamar a este programa. Porque vamos a decir, la materia prima de un programa de televisión y de un programa de radio son los televidentes y los radioyentes. Entonces, si un televidente y radioyente se digna en llamar para hacer aporte y tener y fijar su posición respecto a distintos temas. Pues, uno tiene que agradecer eso. De modo que ese es un gesto que le hace bastante bien. Miren, señores, yo dije ayer, y quiero que me den un, un chancecito, que en el día de hoy iba a hablar de la situación de la Junta Distrital de Zenobí. Yo quiero que me den... ¡Qué, qué barbaridad! De, denme un chancecito. Vamos a este... ¡Buena! ¡Buena! ¡Sí, buena! buena sí buena o, o más, eso es como eh, eh, el, eh, la cuestión de los monedas: es igual que si tú atracaron una banca y, y, y, y hay que perseguir eso. Claro que, eso que es que, un atraco. Claro que hay que perseguirlo. Nadie un ha dicho atraco. Que, no. claro que hay que es Igual perseguirlo. que si atracan un banco. Claro, claro, claro, claro. Yo, el gobierno tiene que responder. No, no, lo que yo digo es que el gobierno no puede coger dinero del erario para devolverle porque eso no estaba regulado. ¿Tú me entiendes? Es muy pero difícil. Puede, pero puede, atra puede, puede atacar a Monet. Ah, eso sí. Y pero con pero, fiscalia por, lo viene. Por eso es de Paco. Sí, eso es verdad. Eso ahí tú tienes razón. Ellos claro, pueden, ma, ¿eh? Eh, eh, eh, El gobierno puede perfectamente... Someterlo a, a la justicia. Atacar a un eh, Confiscarle los bienes. Miren, ustedes deben este dinero. Ustedes claro. el dinero. Ellos pueden eso, eso es verdad. Este el está. gobierno es un charlatán también. Pero yo lo dije que son cómplices. Sí, claro. Son cómplices, el gobierno es cómplice. Claro que sí. Así es, entonces ya tú sabes. Pues gracias, claro. mi querido. Okay, eh, no, y el deseo mío es que esa gente, porque yo sé lo que están padeciendo esa gente, es que resuelvan su problema, porque no es fácil usted coger. A ningún pendejo su dinero que le ha costado tanto sacrificio, ¿eh? que le ha costado tanto sacrificio y ustedes a un pendejo de eso y que después se esté riendo por allá. No, eso es criminal, eso es un crimen.